Blind Wiki, Roma, 2015. Francesco y una amiga caminan por la vía ventana con sus bastones. Os digo que en esta posición la acera está bien estropeada. Tendrían que repararla. Mientras tanto, Marco utiliza su teléfono móvil. Audiodescripción, vía Libera 73. Inicia tu grabación en esta posición. Marco camina por la vía Roma Libera. Hay una cadena que atraviesa la acera, situada muy baja y que resulta muy peligrosa. Se corre el riesgo de caer con facilidad. Luciano está grabando un mensaje en vía Tuscolana. La acera está colapsada por los puestos de venta ambulante en dirección al centro. Dirección centro. Audiodescripción. Mensaje publicado. Marco colisiona con el poste de la parada del autobús situado en mitad del pavimento táctil. Audiodescripción. Plaza de San Cosimato, Roma, Lazio, Italia. Registran esta posición. En un cierto punto del pavimento táctil, expresamente ubicado para las personas ciegas, se encuentra un poste de parada de autobús, justo en medio del pavimento táctil. Audiodescripción. Ha seleccionado pavimento táctil. Ha seleccionado peligro. Mensaje publicado. Imágenes de pavimentos táctiles rotos e interrumpidos. Envía llegando a la parada del Ministerio de Educación, carente de pavimento táctil. Habla Dalila. La leyenda dice que los estudiantes que pasen por este arco de flores no llegarán a graduarse. Es decir, que en la Universidad de Sapienza no existe la posibilidad de graduarse debido a los recorridos establecidos por la propia universidad. Habla Manuela. Después de haber el vialetto de acceso de Piazzale Aldomoro, desde la plaza de Aldo Moro llegamos justo enfrente de la estatua de la Minerva. Para llegar a la Facultad de Ciencias Políticas tenemos que girar a la izquierda. Pero nos encontramos con un problema. Cuando termina la acera no hay un paso de peatones para cruzar la calle, además de que los coches circulan a alta velocidad. Y a alta Hola, soy Federico y este es mi primer mensaje. Justo después de acceder por la vía Regina Elena, una vez superados los fastidiosos postes abatibles, después de 5 o 6 metros, y a la derecha se encuentra el bar, y a la izquierda las oficinas de la universidad. Su viale Habla Manuela. Entrando por la bio -universidad, se encuentra un volardo de los que se utilizan para impedir la entrada de motocicletas, pero que deviene un obstáculo para las personas con movilidad limitada. Ya en el campus encontramos unas obras. Costegando el muro ci troviamo. Siguiendo el muro provisional llegamos a una placita que antecede a la, la Facultad de Ciencias a Políticas. De -política. uh, a fine del muro vi è anche un parcheggio. Al final del muro hay un aparcamiento auto, que dificulta normalmente el acceso. Al, acceso, uh, al cortile uh, può essere maggiore. Crónica de Luciano desde la vía Emilio Lépido. La cera es inexistente. audiodescripción acera. Hugo desde la parada de metro de Guiulo, Agricola. Me acceso a la parada de metro. Habla Luciano. Aparte de la escalera, ya que aquí hay una escalera, Hugo ha registrado acceso a la parada de metro. Ese era el, el, el mensaje. Pero como etiqueta introducir escalera, ¿ok? Se trata de una calle sin salida. La única manera de salir son las escaleras. Habla Rosana desde la plaza del Resorgimiento. Quizás al principio de la grabación habría que decir, saliendo de la vía Otaviano por la parte de izquierda, hay un andamio situado en la esquina a causa de algunas obras públicas. Habla Luciano. Complicaciones desde el punto de vista de la programación. Yo daría como indicación la sucesión de pasos que hay que dar en el primer paso tengo que hacer esto en el segundo aquello pero con indicación del paso seleccionado para poder saber dónde me encuentro y también haciendo doble clic sobre el paso seleccionado actualizar la posición y las instrucciones le viene más precisa la cosa, ¿cierto? marco en un cruce bloqueado por coches Incivismo. Imágenes de coches mal aparcados. Hola, Luciano, está claro que si te encuentras un árbol torcido en mitad de la calle lo tienes que decir. Luciano, mientras abre camino entre los coches que invaden la acera. Marco desciende del autobús en Viale Trastevere. Hay una maceta en mitad de la acera. Carente de pavimento táctil. Hola Marco, ¿qué tal? Llego tarde, perdona. Músicos en la plaza de Santa María en Trastevere. Créditos. Blind Wiki. Desvelar lo que no se ve.